Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este espacio semanal de meditación. Y bueno, aquí estamos de nuevo de regreso en una de las meditaciones ya de cierre de año. Entonces, vamos a empezar, ¿les parece? Entonces, de primero, siéntense de forma confortable, busquen ese lugar especial donde se pueden relajar y concentrar, y vamos. A procurar poner en silencio todo, todo. En silencio la mente, pero no vacía. Y en silencio el celular. Y pedirle a todos los que viven con nosotros que tengan este espaciecito para nosotros. Donde podamos estar tranquilos, tranquilas. Y poco a poco ir relajándonos. Este es un regalo. Un regalo para el alma, para el y para recargarse, porque el cierre de año normalmente es un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, vamos a tomárnoslo como este regalo meditativo, tranquilizador, bonito, para que todas y todas puedan ir experimentando esa tranquilidad. Así que les voy a compartir aquí algo para que les ayude a concentrarse así. Entonces, sentados de forma confortable y cómoda, voy a concentrar mi mirada en esa imagen tranquila, relajada frente a mí. Poco a poco voy a dejar que mi cuerpo se vaya relajando, tranquilizando y volver a sentir que estoy aquí ahora. Bienvenida Karen y gracias Margarita. Inhalo profundo y me permito poco a poco regresar a un estado cómodo, tranquilo como esa luz radiante frente a mí, puedo sentir el brillo de la paz, de la calma, de la serenidad, poco a poco. Todo el cuerpo va sintiéndose cada vez más tranquilo, liviano, relajado. Esa tranquilidad y relajación, como un masaje sutil, hacia cada átomo del cuerpo. Y me tomo estos breves instantes para realmente apreciar todo lo que este cuerpo ha hecho por mí. El soporte. todo lo que me ha servido a lo largo de tantos años. Yo, el alma, en este carruaje del cuerpo, puedo apreciar cómo el corazón ha bombeado constantemente sin parar todos los años que he estado en este cuerpo, apreciar que solo tengo que comer y el cuerpo mismo procesa todos los alimentos. Los cinco elementos que conforman este cuerpo trabajan de forma armoniosa. para dar soporte a este carruaje, permitiéndome a mí, el alma, poder expresar y desempeñar tantos papeles cada día. Yo soy como un actor, una actriz en esta enorme obra de teatro que es la historia de la humanidad donde yo misma yo mismo cumplo un papel no solo uno a cada día tengo tantas diferentes realidades, situaciones, relaciones a través de este carruaje, de este cuerpo. Así que hoy, en este instante de paz que estoy creando en mi corazón, agradezco profundamente al cuerpo todo el servicio que ha hecho para mí. Siento ese cariño especial, esa luz de amor, ese respeto por esta maravillosa maquinaria que uso diariamente mi carruaje para el alma. Y con este cariño especial voy ahora a enfocar mi atención en el ser espiritual que soy yo. Más allá de este nombre, de esta forma física, yo el alma, la conciencia que le da vida a este cuerpo, es quien soy en realidad, un ser único, especial. Y puedo observar desde un espacio espiritual de luz a mi propio traje, viéndolo como lo que es, apreciando mi vida como lo hago cuando veo una película observando sin absorber, sin perturbarme por las escenas que veo. Entender la libertad de ser un alma eterna, mi verdadera identidad este ser espiritual que cuando a este cuerpo le llegue su hora, yo el alma seguiré existiendo, porque esta esencia espiritual consciente, esta alma que soy, jamás dejará de existir yo siempre he existido existo y siempre existiré puedo sentirlo en mi corazón escuchar escucharme a mí al alma y sentir esa agradable libertad. No estoy atada a las cosas que hago. Son solo roles, situaciones que me ayudan a aprender sobre mi propia fortaleza, las cosas que vivo. El camino que llevo en esta vida es mi campo de entrenamiento y desarrollo, donde poco a poco voy descubriendo el enorme potencial que vive en mí. Estoy atrapada en mis errores. Yo soy este peregrino que viaja por la vida, capaz de aprender, transformar y seguir avanzando. Yo soy un alma que se vuelve cada vez más sabia, a cada paso, Voy aprendiendo más de lo que soy yo, más de mi propia naturaleza, a sentir que ese vacío que se había generado en mi corazón es el resultado de haberme atado a esta identidad corporal, asumiendo que soy solo lo que hago, y queda tan pequeño a mi identidad espiritual, a esta energía ilimitada, eterna, que soy, aquí, ahora en este espacio seguro y confortable, me permito a mí misma abrir mi corazón y sentirme, sentir, más allá de la bulla de lo que la sociedad me exige, más allá de la bulla de lo que otros consideran que soy. Sentir desde mi corazón la cálida libertad de ser lo que realmente soy. El alma, el espíritu eterno esta entidad sutil espiritual que nada ni nadie puede hacerle daño. Mi corazón se vuelve tan pacífico cuando logro escuchar y sentir mi identidad eterna, soy un alma única. En esta sintonía, en esta libertad eterna, donde ya no estoy atada al tiempo, no estoy atada al rol que simplemente desempeño. Soy libre. Soy un ser de paz. Dejo mi corazón expandirse en esta agradable sensación y percibir así, en esta sintonía espiritual, tan cerca al alma suprema, como un sol de felicidad radiante frente a mí, envolviéndome en esa energía de una alegría directo al alma, más allá de cualquier sentido físico, la alegría natural en mí, esa alegría eterna que es parte de mi ser que vuelve a brillar en mi interior, al sentir al Ser Supremo, volviéndola a encender en mí, de alma a alma, de corazón a corazón, su compañía su agradable energía de felicidad y el aprecio que siento que tiene por mí como un amigo que me acompaña, un amigo tan sabio que sabe aconsejar exactamente lo que el alma necesita. Un amigo absolutamente respetuoso, que conoce lo que hay en mi corazón, sabe sobre las cosas por las cuales necesito trabajar y me da aliento no me juzga, me acompaña, me orienta y me ama. Ese amor especial de amigo que quiere verme feliz, que quiere acompañar mi desarrollo, celebrar mis victorias y acompañarme en mis alegrías. Ese amigo que trae luz en mis días oscuros, ese amigo capaz de alegrar mi corazón cuando se había cansado, Mi amigo supremo, mi compañero eterno, el ser que me conoce mejor que nadie más, está aquí, dispuesto a escucharme, a ayudarme y a darme consejo sabio, pero más que nada viene a compartir felicidad, a dar alegría, a entretenerse conmigo, ese amigo que viene a vivir la vida conmigo. ese amigo que me hace sentir que nunca he estado sola solo ese amigo que conoce mi corazón y aprovecho para hablarle de esos secretos, desde mi pensamiento, no necesito formular palabras, solo abrir mi corazón, sabiendo que el Amigo Supremo es capaz de recibir lo que quiero comunicarle. sin temor, sintiendo esa dulce conexión de alma a alma, aliviando mi corazón, contándole lo que necesito decirle, saber que estoy siendo escuchada. Y sentir que mis palabras, lo que le comparto, está siendo procesado por su sabio intelecto que va a lograr acompañarme, inspirarme y aconsejarme. en lo mejor posible, haciéndome sentir feliz porque al fin encontré lo que tanto había buscado, ese amigo que jamás defrauda, ese amigo siempre disponible cuando sea que lo necesite. Este ser tan dulce y amable escucha mi corazón. Recibe lo que le estoy compartiendo. Ahora puedo sentir su respuesta como un pensamiento, una imagen, a un sentimiento que nace como una semilla en mí. Mi amigo supremo, Trabaja de forma espiritual. Sutil. Incógnita. Es así que me guía. Es así que siempre me acompaña. Y es así que está haciendo que mi vida se vuelva más liviana y fácil porque yo soy su amigo especial. Es una amistad recíproca donde mi corazón está salvo y donde yo también le ofrezco mi amistad. Y Siento una felicidad natural entre ambos, y ya no hay ni una situación que me pueda hacer sentir temor, porque yo el alma he vuelto a encontrar mi compañero de vida, mi amigo supremo. Siento su amor, y estoy listo, lista para la vida. Y con esa seguridad, confianza, poco a poco vuelvo a sentir el alma en su carruaje. Apreciar la tranquilidad que siento hasta en el cuerpo. Inhalar profundo, moviendo suavemente mis manos y mis pies. Abro los ojos y los tenía cerrados. Enchanté. Siempre me cuesta volver a hablar cuando terminamos las meditaciones. Entonces, vamos con nuestro cierre de lectura. Hoy toca un extracto que se llama Calmar la mente, del libro Compañera de Dios, que son clases o extractos de clases de Daddy Yankee, que era nuestra directora que dejó su cuerpo a inicios de el año 2020. Dice, no dejes que tu mente se perturbe. Una mente perturbada se deja influir con facilidad y esto te costará la paz. Aprende a mantener tu paz, liberándote de los apegos. Si compites o te comparas con los demás, no podrás enfocarte hacia adentro. Al concentrarte en tu interior, mantendrás la atención sobre tu ser más elevado. Recordarás tu naturaleza original y podrás forjar una unión con lo divino. Así te resultará fácil reconocer los pensamientos inútiles y reemplazarlos con una perspectiva espiritual. La introversión reemplaza la tristeza interna por compañía con Dios. Te sientes deleitado y te sientes renovado. Dios nos enseña cómo volvernos hacia adentro, Así que escucha muy cuidadosamente, revísate y cambia. No esperes a que los demás digan algo. Una mente calmada no es solo pacífica, está enfocada, introvertida y es divina.